Adelante, COIN ha hecho un balance sobre el último pleno en el que celebra los acuerdos sobre la inclusión de COIN en el consorcio de transportes, la declaración de emergencia climática, el adecentamiento de parques, la mejora del servicio de bus urbano y la creación de un parque canino, aunque lamenta que no tuvo la oportunidad de manifestarse sobre el informe anual de intervención, que indica recomendaciones en el control financiero del consistorio y la adopción de medidas correctoras. En cuanto a la adopción de medidas correctoras, en el informe se insta a redactar, como es obligatorio por norma, en un plazo de tres meses un plan de acción para recoger y corregir las deficiencias que se señalan. Y, más adelante, en el informe se indica que las medidas planteadas por el plan de acción del ejercicio pasado de 2020 ya contaban con la valoración positiva de la intervención, pero que aún no se habían puesto en marcha. Lo cual tiene una especial relevancia cuando dentro de tres meses se tiene que volver a plantear un, un nuevo plan de acción.